¿Qué es todo esto? Como ya levantó las antenas delanteras de la XO, ahora debe abrirla por el frente, levantando la tapa superior. Computadora, deberías explicarme las partes que no conozco. <risa> el profesor XO siempre tan sabio, y su fiel colaboradora siempre tan paciente. Por supuesto, profesor. Mire atentamente a mi pantalla, en este momento le estoy mostrando absolutamente todas las partes que conforman la XO. Para que usted se entere muy bien qué parte debe usar cada vez que necesite funcionar algo, para que pueda librar los sonidos exitosamente. Con todo lo que me mostraste, ¿ya puedo prenderla? Sí, profesor. Ya sabe todo lo que necesita para poder prender la XO. <ríe> creo que, que esto debe funcionar hundiendo este botón. Condenado, ojón! Ahora ya no podré sacar los sonidos de esa XO. El silencio es insoportable. <ríe> profesor, eh, creo que debería revisar la batería. <ríe> claro que yo sabía que tiene que estar cargada para poder utilizarla. <ríe> Sí, me imagino. Como le decía, la batería debe cargarla seis horas seguidas antes de prender la XO. Si esta parpadea, debe poner a cargarla nuevamente. Y si cambia de colores, significa que se ha recalentado. Debe apagarlo inmediatamente. Objetivo en movimiento. Al parecer se está robando nuestro café. ¡Nuestro café! Pobre profesor XO. Ese ojón le ha dado un buen susto.